Ciudadanos abordados por este medio opinaron sobre la ley que prohíbe el uso de juca, ley que fue aprobada recientemente por el Senado de la República. Eliminen. Que se elimine eso. ¿Por qué? Porque eso es droga. ¿Eso es droga? Eso es droga. Bueno, es mejor que la eliminen porque para usted meterse una juca que hace más daño, es mejor que se fume un tabaco marihuana. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hace daño a la gente de la juventud. Y acuerdo, eso eso le rompe los pulmones a la gente.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 y está de acuerdo con, el, con, el, con el, el la eliminación de la juventud? claro que sí totalmente, <risa> totalmente. porque te quiten eso ya, esto que lo que lo muestran preso pero de, de, todo el tiempo porque ¿Por eso, eso está acabando con la juventud eh, a la juca eso pudiera erradicarlo definitivamente porque está acabando con los muchachitos con la jovencita malogra la, la juventud ¿lo está malogrando los pulmones y claro que sí ¿Por porque eso es una corrupción claro que sí que estoy de acuerdo con eso Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí, porque está haciendo daño. Claro que ¿Por sí. ¿Por qué? Porque eso hace daño a la salud. Sí. ¿Por qué? Porque eso no está haciendo daño a la sociedad. Claro que sí. ¿Por qué? No, porque la juca hace daño. Eso tienen que eliminarlo. Señor, eso, eso es perjudicial para la salud. ¿Qué perjudicial para la salud? Dice que un jalón de juca equivale a 300 cigarrillos. Porque es muy dañina para la salud de nuestra juventud. Bueno, este...